Amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, hoy tenemos que hablar de videojuegos también, por supuesto, como no. Pero antes permitidme que haga una pequeña eh, aclaración a todos aquellos que hoy se levantan sorprendidos porque eh, los he bloqueado en Twitter. Fijaos bien en quién seguís porque yo lo dije bien claro ayer y no solamente era con Zacel. aquel que siga a Zacel lo elimino o el que siga a Natalia y a los Natalios o el que siga a los Bedecianos a los, los zacelianos y a todos eh, eh, Caterva de, de la pandilla basura fuera out No, pero es que yo estoy... Me da igual. Yo no quiero ya más saber de, de ellos. Ni que ellos sepan de mí, ni de lo que hago, ni nada. A mí yo estoy como feliz, que es lo importante en esta vida, estar feliz. Y no me lo va a amargar nadie ningún Natalio ni ninguna de estos en ninguna cuenta de las que he visto durante todos estos días sobre todo ayer ¿eh? cuando de 965 seguidores pasasteis a hacer 300 y pico y bajará ¿eh? y bajará y bajará pues el que pida explicaciones yo ya se lo he dicho si lo ha querido tomar como un farol es su culpa si quiere decir que es una dictadura pues vale me ves a mi cara de, de, de demócrata te he pedido yo acaso el voto o qué? cuenta de twitter es personal de cada uno y tú decides quién quiere estar o quién no quiere estar que ojo que no tiene por qué ser porque me caigas mal tú en concreto pero es que resulta que tú sigues a ciertas personas tóxicas, no más que radiactivas y entonces no quiero estar ligado con ese tipo de personas. Va hilada y clara la cosa. Pues nada. Ahora sí dentro vídeo. Y vamos a. Eh, primero voy a decir mis primeras impresiones del Dax Valls. Cuando me lo pasé ayer. Una vez una vez y digo y remarco lo de una vez porque son tantas las posibilidades no solamente de alargar la historia sino de de miles de decisiones que puedes o no hacer que hombre eh, desde luego hay que rejugarlo porque la primera vez me matan a la a, a, a mi mujer y creo intuir que me pegan un tiro en la cabeza no fue un final muy agradable el juego como tal es increíble te deja enganchado pero ojo que también hay un juego que está en ese rango y es este, el de la manguera. Sí, sí, sí, sí, reiros, reiros, reiros, pero jugad, jugad al juego. Ustedes jugad al juego. Ya es la primera vez que... Es que me hace esta gracia. Porque digo... Me han echado droga... droga al videojuego. ¿Cómo puede ser que esté limpiando la mierda de una... Con una manguera a presión y yo creo que porque es verano yo creo que porque es verano y el ruidito que por cierto ahora mismo no está no está no está mi gata pero ella a la a mi gata cuando, cuando juego este juego empieza a escuchar el, el ruido, y yo no sé el ruido tiene que ser súper real y se cree que la van a mojar <risa> y se pira se larga. Bueno, hablando de gatos. Hombre, esto esto me viene de lujo. Hilarlo de esta manera. Hablando de gatos. El stray. Dije de broma en twitter que. ¡Goti! Vean a ver cómo se ponen algunos con lo de los GOTI. Y eh, bueno, vamos a ver. <ríe> pasada la. Pasada la la ilusión. De primeras, tengo que reconocer una cosa. ¿eh? Que, y además, tengo que decir una cosa: si tuviéramos que, eh, como digo, valorar los juegos realmente por su apartado artístico, por su apartado, eh, por su innovación, por ejemplo, por su originalidad, y no por cuánto dinero se han gastado o porque en qué plataforma esté que es lo que pasa siempre en los E3 pues es el Sony el que paga pues es Sony el que generalmente se lleva los premios aunque no tenga nada de hecho ni siquiera tiene juegos con los que, con los que competir solamente dicen GO! 5 sí, God of War eh, pero dicen God of War pero no dicen otros juegos porque no hay otros juegos y como no hay otros juegos dices tú, bueno, pues entonces o sea, ¿qué pasa? que no Sony no puede competir con otras o con otros juegos de Sony porque no tiene otros juegos de Sony solamente tenían eso y entonces eso es lo que va a hacer Goti ya nos estáis dando el resultado del partido de fútbol Hombre, hacer las quinielas con ustedes es mucho más fácil que con que con, la, que con que con las quiniadas de fútbol, ¿eh? Sois totalmente predecibles, vamos. ¿vale? salgo Go, venga. Goti, hala. No lo he visto, no lo he jugado, pero es Goti. Por mis santos huevos morenos. tú te quedas anonadado, viendo eso y dices, se, bueno, se, se le han ido las ollas, pero si todavía no lo han jugado. Bueno, pues entonces dije de broma eso, que, que, que el Stray iba a ser un juego goting, goting. Como digo, si hay que valorar realmente a un juego por lo por lo que es, el Stray sería un juego, el típico juego indie, original, muy original, que si, es que si es que se ve en los gameplays se ve en, de que está hecho con mucho cariño con mucha dedicación que le han puesto mucho mucho cariño al juego eso se nota incluso los gráficos son increíbles hay que decirlo ¿eh? los gráficos son bastante buenos todo el tema de tener que ir eh, manejando a un gato eh, qué problema es o digo digo hay algunas personas que lo que piensan que es como un problema o algo así no sé eh, gente que no juega los videojuegos puede ser un gato puede ser un perro ha jugado alguna vez a la Patrulla Carina, por cierto, otro juego que le tengo que aconsejar a un amigo mío que tiene que tiene un hijo, y, y siempre le voy diciendo, el, aunque tenga el game, el game Pass, siempre le voy diciendo, oye mira, este juego, para ya, que ya por fin eh, descanses un poco de, del God de Esponja, eh, juega Peppa Pig, y los mil puntos... Los mil G te lo llevas tú. Es perfecto. El plan perfecto. Ojo porque ha venido también los, el, para mi amigo. Ha venido también la patrulla canina. Otro juego más de la patrulla canina. Ahí lo dejo. Ya son dos juegos. Vamos, vas a coger menos la consola de lo que tú piensas. Va a ser difícil coincidir los dos. Pero bueno, espero que coincidamos porque hacemos buen equipo. Ah, por cierto, queda poco para la nueva temporada del de eh, Back for blood y al hilo de esto también quería comentar ya para acabar Porque ustedes saben que yo me preocupo mucho por eh, por los más. O sea, por favor, se puede poner la foto. Se puede poner, se puede poner la foto. Sí, ven. Por favor, miren la foto hombre claramente está sufriendo ese hombre claramente está sufriendo ¿será por esto eh, que dicen los de IGN? los bots ponen en peligro la compra de Twitter por parte de los más publicado el 8 de julio del 2022 a las 5 y 16 puede ser por eso vamos a ver el más dice que para comprar Twitter está en serio peligro. Bueno, esto en principal porque tuvo que poner a Tesla como aval. Esto, esto es muy importante porque ahí se la está jugando mucho económicamente. Más y su equipo tienen dudas sobre las cifras de Twitter que Twitter ha proporcionado respecto a cuentas a cuántas cuentas de spam están registradas en el servicio. Las fuentes de la publicación afirman que la creencia de Musk de que estas cifras no son verificables significa que no tiene suficiente información para evaluar las, per las perspectivas de Twitter como empresa. Medidas potencialmente drásticas. Oh, y, me, y me llaman a mí dictador por bloquear a gente. Ya veréis cuando venga el señor Elon Musk wow all right a partir de mayo más amenazó con abandonar su compra de twitter si la plataforma no cumplía sus exigencias vete a tomar por culo de los más tú y el calvo anda ya anda, vete y que te, vete a freír espárragos de los más si más consigue rescindir del acuerdo en la base de las cuentas falsas, deberá pagar una comisión de ruptura de mil millones de dólares. El consejero delegado de Tesla y SpaceX comenzó su compra con una oferta de 44 mil millones de dólares en abril, que fue aceptada poco después por Twitter. Desde entonces, el acuerdo ha sufrido diversos altibajos como la afirmación del fundador de Twitter, Jack Dorsey, de que Más es la única solución en la que confió. La única solución en la que confío, Y el envío por parte de Más al actual consejero delegado de Twitter de un emoji de caca. Es que es muy divertido el OMAS. Vamos a verlo otra vez cómo está de bien. Se nota que... Que, su... que le está saliendo caro Twitter y le está saliendo caro cierta uh, Natalie Amber her, o quién creéis que pagaba a los abogados de, del juicio contra Johnny Depp. ¿Quién creéis que la está manteniendo ahora? Porque el hijo es suyo. amigos, no seáis tan confiados de nadie menos de mí, en mí sí podéis confiar en mí y en Trevor, Philips <ríe> bueno amigos, eh, pues lo dicho me alegro que le vaya mal a la gente mala si hay algún damnificado, como digo en la funa de ayer y la que se viene hoy también, eh, pues eh, lo siento, nuevamente lo siento, pero dime a quién sigues y te diré si te bloqueo. Hasta el próximo programa.